Saludos amigos, un gusto volvernos a reencontrar en este trayecto del mes de la patria, honor y gloria a Telenor, un trabajo que se viene desarrollando en esta planta televisora con el propósito de llevar eh, educación e historia y sobre todo historia de, la, de, la, de los episodios más importantes de la vida patria. En este momento nos encontramos con el profesor Francisco Tavares, profesor de Historia, y con él vamos a hablar sobre la vida de Pedro Santana. Su heroísmo en, en cierta forma, o su, o su arrojo en momentos, puesto que vivió momentos de presidencias efímeras y luego las recuperó. Es decir, que tuvo una etapa en la vida histórica del pueblo dominicano. Y con el profesor vamos a hablar sobre estos temas. Saludos, ¿cómo se siente? Eh, saludos, Francis, saludos a toda nuestra eh, querida teleaudiencia de este espacio que ha generado esta empresa televisora Telenor para de alguna manera... Rendir tributo sí. a los forjadores de la nacionalidad así dominicana. Así es. Mire, ¿quién fue Pedro Santana? Desde tu eh, óptica y, y conocimiento de la historia, para así llevarle un entendimiento de, esta, de este personaje del, de la, del inicio de la república. Tú sabes que un historiador o una persona que hace un relato de una persona en tanto sujeto importante de un proceso o de un pueblo o de una parte del pueblo convertido en ejército uh -huh. o en fuerza que motoriza sí. eh, las acciones para conseguir un propósito, es definitivamente una oportunidad siempre para poner en el plano de la objetividad lo que se narra y lo que se dice sí. de ese sujeto. Pedro Santana nació en 1801 en una comunidad que hoy pertenece a la República de Haití y que se, llama, se llamaba hincha. Había otro pueblito cerca de hincha que se llamaba San Rafael. Uh -huh. Ya hoy, reitero, esos territorios no pertenecen a la República Dominicana. En ese momento, cuando todavía no éramos república, cuando eh, éramos una colonia, aún a pesar del Tratado de Basilea de España, uh -huh. Eh, Pedro Santana nació en lo que hoy pudiéramos llamar territorio haitiano. Eh, luego su familia se trasladó al Cibao, que era la zona más dinámica económicamente. Y posteriormente, por la tradición de ganaderos que tenían ellos, se establecieron en el este, en la zona del Ceibo, que eran zonas tradicionalmente de grandes atos, de sí. eh, tierra llana, sí. agua, ¿eh? un clima adecuado. Y entonces, eh, ahí en el Ceibo, su papá, que se llamaba igual que él, Pedro Santana, el otro, naturalmente, el personaje que nos toca hoy, sí. se, llama, se llamaba Pedro Santana Familia. Sí. El papá de él se llamaba Pedro Santana. Y fue capitán del ejército que combatió en la llamada Guerra de la Reconquista Española, en el 1808 contra las fuerzas francesas que habían ocupado la parte este de la isla y fue de, la, fue de los que persiguió a Luis Ferrán en la huida después que se produjo la desbandada en la batalla de Palo Incado lo persiguió, lo persiguió y finalmente eh, Luis Ferrán se sintió acorralado, se suicidó y el papá de Pedro Santana, un hombre bárbaro ¿eh? y sanguinario. El padre. Sí, el padre. Le arrancó la cabeza a Luis Ferrán, le enganchó en una bayoneta y la exhibió por toda la comunidad del Seibo. El papá de Pedro Santana. Entonces, hay un psicólogo, un psiquiatra dominicano que se llama José Miguel Gómez. Y hay otros estudiosos de la historia que han hecho un balance psicológico de la personalidad de Pedro Santana y ese evento en el que participó su papá, se cree que marcó ciertas características de la personalidad de Pedro Santana que lo definen como un sujeto que tenía un temperamento colérico era un agente de reacciones rápidas, que muchas veces trataba de imponer su visión y lo que él creía, y la historia terminó confirmando eso. Sí. De tal manera que ese, ese temperamento colérico, probablemente eh, condicionado mucho por la personalidad de su padre, eh, tallaron al sujeto. Así es como pudiéramos en principio definir a Pedro Santana. Ya lo que fue su participación en, desde el proceso de unidad política que se generó entre los trinitarios y el sector atero del que él formaba parte, ya eso es otra cosa. Porque estamos hablando y estamos en presencia del sujeto ya adulto, que tenía una tradición militar. Bueno, precisamente, sería importante separar ese origen, ya luego cómo se desarrolla como individuo y sobre todo eh, la parte académica militar para entrar en, en el interreino de su, de su etapa de acción. De incursión. De incursión, correcto. Como sujeto importante de la historia correcto. dominicana y de ese proceso. Y de ese proceso. Pues mira, el ser humano eh, no se puede desvincular de lo que son o de lo que es la base material no. en la que ese ser humano, sí. ¿verdad?, está cimentada, cimentado. Y para ese tiempo, la colonia española de la isla de Santo Domingo estaba atravesando por una gran crisis económica, porque ya esta colonia no era el centro de la actividad económica en el marco de lo que era el imperio español. Porque ya colonias, por ejemplo, como Perú, como la misma Bolivia, el Alto Perú, que es lo que hoy es Bolivia, con aquellas famosas minas de plata de Potosí, uh -huh. de San Luis de Potosí, eh, la misma eh, eh, Nueva España, hoy México, con aquellas famosas minas de plata en, en, en Guanajuato. Sí. Uh -huh. Bueno, eh, hablaste de México y tengo que decir que el apellido... Familia. Familia. Eh, de una indígena mexicana. Bueno, pues. Según recogen algunos historiadores. Pues. Que pues, era la madre de Pedro Santana. Sí, la hijo. madre. Sí. Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque sencillamente la principal actividad económica de ese tiempo, de lo que era la parte este de la isla de Santo Domingo, era la producción de ganado. Para, para dos. Fundamentales usos. Estaba la parte vinculada con la carne, con la alimentación, sí. ¿verdad? Pero no de la alimentación de los colonos o de los criollos que habían ido en un proceso conformando lo que posteriormente fue el pueblo dominicano, no. sino para alimentar a los no. que vivían en la parte oeste de la isla. Porque allí había todavía una economía, aun cuando Yatusen sí. era el que dirigía políticamente esa colonia, que no se había independizado todavía, porque fue en el 1804, ¿verdad? Correcto. Sin embargo, la producción allí era intensiva y eso requería una gran cantidad de alimentos y principalmente de proteína cárnica para que esa gente siguiera en esa intensa labor de producción. En las grandes plantaciones. Entonces, la carne, además del cuero, todavía seguía, seguía siendo muy apetecido por el mercado europeo para la fabricación de carteras y de pieles para carteras y también para calzados. De tal manera que Pedro Santana era una figura fundamental de ese sector económico-social que en la historia se denomina, se han denominado ateros. Fíjate cómo, cómo ha cambiado hoy, teniendo nosotros los avances y las necesidades de pieles. Aquí no se le ha dado mayor uso al, a la tenería, es decir, a la, a la producción de pieles para producir calzado. Bueno, y, por la globalización. Es decir, que ya tenemos rotos solamente para consumo cárnico. Exactamente. Que pues, eso es una desventaja. ...en la producción nacional. Sí, porque, óyeme, tú sabes que fuera de cámara... Sí. <risas> ...estuvimos precisamente abordando... Sí. ...el tema vinculado con la globalización capitalista... Sí. ...o de este periodo de la vida del capitalismo. Uh -huh. Y entonces, uno de los elementos que precisamente representa como peligro... ...para la existencia de la nacionalidad y el pueblo dominicano... ...es... Que el aparato productivo nacional se resquebraje bajo el impacto, pudiéramos decir, inmisericorde de la globalización, que implica liberación que los mercados de, nuestros se abran. de, de, de fronteras. Exacto. Y nime. entonces aquellas son economías. Que producen a mayor nivel de desarrollo tecnológico, o sea, incorporan la tecnología porque científicamente han avanzado más sí. a la producción. Y por tanto, pueden producir un bien más barato que lo que lo producimos nosotros. Entonces eso ocurrió con la situación en, eh, aquella, que, época, en, en aquella época. Cuando ves, se producía. Cuando se producía. En esta parte. Para... Eh, por ejemplo, teníamos la tenería Bermúdez. Sí. Teníamos la Tenería Acra aquí en San Francisco sí, de Macorís. Sí. Había una Tenería en la capital también. Entonces, ¿por qué Nada, eso ha ser. quebrado? Porque ya los brasileños, los mismos chinos, zapatos que no, pero los chinos, los vietnamitas, o sea. Las pieles sintéticas que no son pieles. Es, eso es. De tal manera que eh, Pedro Santana era en el marco de aquella sociedad de 1800, pudiéramos decir, 12. 13, 14, 20 eh, una figura ya con cierto prestigio y yo quiero que la gente sepa lo siguiente Pedro Santana que tenía un hermano gemelo que se llamaba Ramón pareciera que no era tan inteligente como lo era Ramón Ramón como que tenía mayor nivel de capacidad para socializar con la gente y cuando los trinitarios se cree que Vicente Celestino, se cree, uh -huh. eso no está del todo, pero se cree que Vicente Celestino, a quien se le había dado el hermano de Duarte, sí. se le había encomendado la tarea de trabajar esa parte este de la isla, que era importante porque ahí había una gran cantidad. de hacer los círculos de tres y captación de, de adectos para... Se dice que Vicente Celestino, a quien primero se le acercó y le propuso que se convirtiera en una especie de militar, al servicio de la causa, fue a Ramón. Y entonces Ramón, como que declinó en su hermano Pedro. Dijo, no, el que da para eso es Pedro, porque Pedro es el que le gusta eso. Y es como una, como ya dije, sí. que se identificó en el temperamento de Pedro Santana ciertos niveles de, de agresividad y de impulsividad en su temperamento. No así el hermano. No así el hermano. El hermano gemelo. Exactamente. Entonces, en esa etapa, Podríamos hablar y hacerte una pregunta. ¿Cuál era la postura de Pedro Santana en la etapa o en el periodo de ocupación? Porque bueno, ya, eh, si estamos hablando que él nace en el ocho, en 1801, sí. en el 4 se independiza Haití, ya en el 22 tenía 21 años sí. y ya era parte de la producción familiar o del manejo de la. ya manejaba su peso. Bueno, tú sabes que antes en la tradición uh -huh. de la vida familiar existía una institución que se llamaba el mayorazgo, que consistía en que los bienes familiares uh -huh. o cualquier actividad económica que la familia, en la que la familia se involucraba estaba destinado en ausencia del padre o de la madre A que lo manejara el hijo mayor Y como Ramón y Pedro eran gemelos Pues entonces estaban en paridad De tal manera que ya para ese tiempo nos imaginamos Que la edad de los padres de Pedro Santana uh -huh. Lo habían de alguna manera ya eh, hecho retirarse O quedarse un poco, replegarse ya ellos, él vivió, ellos eran la gente que estaban al frente sí. de los atos, de las fincas de ganado de su papá o de su familia Que no así Duarte que apenas no. en el 1813 nacía Sí, Duarte era Duarte, Duarte era joven. estaba en la primera infancia En la primera infancia No tenía 10 años No tenía ni 10 años cuando ese Que tarde. por eso fue que ellos efectivamente, el mismo se cree que Santana a, lo, a Duarte y su compañero le llamaba Filorio, despectivamente. O sea, gente como que eran soñadores. Sí. Porque eran muchachos. Porque ya cuando muchachos. hablamos del, mil, del 1838, Prostimería de la Separación. Se, sí. Y formación e inicio de la Trinitaria. Ya, ya Ram, Pedro ya Ram, Santana tenía, tenía 37, 37 años. 37 años y Duarte 25. Ajá. O sea, que. Nosotros presumimos, y así ha quedado de alguna manera establecido, que ese sector atero del que él formaba parte, en principio hizo causa común con el gobierno haitiano. En, en, en, durante su periodo sí, en de existencia. en principio. ¿Por qué? Sencillo. El mercado haitiano era lo que de alguna manera permitía que, lo que, que la producción de lato se realizara efectivamente. Es decir... Lo mismo que está intentando pasa aquí con los vicini bueno, y Haití. Bueno. Todavía a esta fecha. Lo que pasa. Parece que ellos fueron los que sustituyeron lo, a, a Pedro Santana. Lo que pasa es que <risa> lo que sucede Mira, es, Francis. Vamos a, a cumplir con unos compromisos comerciales. Deténlo ahí para que continuemos con esta etapa, porque me ha interesado bastante y me ha permitido hacer o atar cabos qué contexto? era el de santana y de duarte que era un, un bebé un, un niño cuando ya santana desarrollaba no, era un adulto un, adulto un adulto entonces para regreso continuar en esa tónica de cómo pedro santana y que en cierta o forma o sea cuál él, era su inclinación o su relación por esa con situación el gobierno comercial haitiana. correcto pero entonces sí. cómo se da cómo se desvincula ¿Y luego cómo, entra, se da, cómo se produce el punto de inflexión? Correcto con, en Santana para inclinarse a la. Exactamente. Porque usted mismo decía que Vicente Celestino. A quien se le acercó originalmente, a, originalmente fue a Ramón. A Ramón. No a, Pedro, no a Pedro. Y quien le sugiere a Vicente es Ramón, su hermano gemelo. Qué que es el hombre de Pedro Santana. Qué interesante, señores. No se muevan de ahí. Regresamos en breve en este mes de la patria con honor y gloria Telenor. Hoy hablamos de Pedro Santana, su vida, su trayecto, su trayectoria y vamos a seguir aprendiendo un poquito más. No se mueva y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en el conversatorio con Francisco Tavares, profesor de Historia, y en esta ocasión estamos hablando de la vida de Pedro Santana. Hemos aprendido bastante eh, eh, en este transcurrir, en, en este momento vamos a darle continuidad a donde quedamos antes de irnos a la pausa. O sea, eh, ¿cuál era la inclinación? Correcto. ¿Cuál era la relación o cómo se... ¿Cuál el era sector el comport social. comportamiento de Santana durante la ocupación? Bueno, Porque él la vivió enterito. Tú sabes que Santana, aún cuando... Y era... Y luego entrar cuando son tocados por el hermano de Duarte, que le correspondía a la zona este, sí. para motivarlo a incursionar y proyectar en ello vínculos con el proyecto de separación cuando... Usted mismo ha dicho que era un, un individuo de vinculación comercial muy importante y, y, y era... Con la colonia o con, o con Haití. sí eh, Sucede que hay un, un merengue que habla mucho de un refrán dominicano que se llama, eh, que dice entre otras letras que el amor y el interés se fueron al campo un sí. día, y más pudo el interés que el amor que le tenía. Así es. Pues ocurre que para una persona eh, que tiene dinero, y que tal vez le ha llegado a tomar un amor especial, lo más importante es el dinero, no las personas. Pedro Santana era un hombre desde el punto de vista cultural tosco porque había tenido, si es que la tuvo, muy escasas oportunidades formativas y educativas. Y por tanto, el dinero no da la clase. No, se lo, Exactamente, lo que da la clase es el cultivo de las facultades cognitivas del ser humano. Sí. Y como él no tuvo oportunidad de cultivarse, porque no salió de aquí, vino de hincha al cibao y del cibao al ceibo, se convierte en comerciante. Exactamente. O en ateo. Él, él oía mucho, pareciera que escuchaba mucho a Tomás Bobadilla, que sí era una persona despierta. Yeah. Por lo menos un, era un autodidacta eh, consagrado, Tomás Bobadilla. Y pareciera que fue Tomás Bobadilla quien le convence a él, porque fue con quien primero se empezó a discutir el problema de la unidad coyuntural entre los trinitarios y su pensamiento liberal duartiano y el pensamiento conservador-reaccionario del sector atero. De tal manera que eh, fue Tomás, en gran medida, el que logró eh, sensibilizar finalmente a Santana de que era necesario para los intereses del sector que representara ¿Qué representaba? Que se produjera esa alianza política. Porque eh, Tomás Bobadilla y Briones era legislador en representación de la parte este ante el Congreso de la República Haitiana y que se reunía obviamente en Puerto Príncipe. Pues, sí. entonces, no olvidemos, porque a veces hay gente que se olvida de esto, que la ideología que era dominante en la psicología de Pedro Santani, ese sector de criollos del que formamos parte, era la ideología hispánica. Los criollos se entendían descendientes de españoles, no de negros. Todavía fueran cuarterones, es decir, descendientes de un criollo que posiblemente naciera aquí o era hijo de españoles, pero tal vez hijo de un, de un criollo descendiente de españoles que después se casó con una negra y advino un mestizo, como ocurrió con Baez, por ejemplo, sí, todavía produciéndose va. en el plano etne, étnico o antropológico étnico, ese entrecruzamiento, lo que domina es lo que está en tu cerebro. Y lo que estaba en el cerebro de Pedro Santana es eh, que él era de origen español. Y que la tradición que debía imponerse finalmente aquí, en esta parte este, era la visión y la cultura y la tradición hispánica. Sí. Y entonces por eso fue que más le agradó, más que los intereses económicos, eh, a Pedro Santana la idea de salir del influjo sí. y del dominio eh, haitiano. Más que porque él creía en la independencia como oportunidad para generar niveles importantes de desarrollo, de mayor desarrollo o de libertad o de justicia, más que por esos valores, que eran los que sí animaban a los trinitarios. Lo de él era probablemente la xenofobia que corría o que bullía aquí en su cerebro por el hecho de él creerse que era español y no haitiano-africano. Entonces, ese elemento que pudo haber servido de sedimento, de abono, de fertilizante. Es decir, ese, ese abono, ese fertilizante eh, eh, mental, ideológico. ideológico y social de, ¿Sí? del momento, porque esa clase sí, era sí, pudiente. Esa, no, no, los ateros eran proclives sí. a pensar así como yo estoy describiendo. Y recuerda que era como pensaba que estaba distribuido con una concepción de la corona. Claro, no, después... la tenencia de tierra bueno pero y además... para ellos eso era fundamental pero... y los haitianos habían producido una serie de expropiaciones claro. y transformaciones que eso no gustó no gustó porque por lo, eh, fundamentalmente no gustó porque, es porque criollos que se marcharon en el 1822 9 de febrero cuando ya Pedro Boyer Llega a la ciudad de Santo Domingo y le entregan la llave de la ciudad, prácticamente sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro. Sin tirar un tiro. Bueno, era la condición en que estaba este pueblo. Bueno, eh, de, de provisco, de, eh, postrado. De, de, de o sea, era el periodo que se conoce en la historia de la República Dominicana como de la España boba. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Qué fue? Entre 1808, cuando se produce la reconquista hasta la independencia efímera que proclamó José Núñez de Cáceres. Ese periodo de España boba, sí. un abandono total de España, total. de la colonia. Eh, la gente andaba harapientamente vestido, con mucho remiendo, eh, la ropa descolorida, raída. Aquellos con la corona francesa o la... O la, o la... La base francesa con más recursos. Pero claro, era, la, la economía era dinámica. Era, era la, la búsqueda de, de otras tierras y saber que aquí había riqueza. No, y que, óyeme esto, eh, Pedro Goyer, que de alguna manera fue el artífice de la unificación política de Haití, porque antes de que Pedro Goyer llegara a la presidencia de Haití, Haití estaba dividido en dos el sur de Petión y el norte de Cristóbal. Los del sur eran más democráticos, con Petión a la cabeza, que era mulato. Uh -huh. Y los del norte, con Cristóbal, eran negros, o sea, eran más primitivos. ¿Sabe qué? sabe Y entonces Boyer, sí. de alguna manera, fue el que logró producir, o las fuerzas que estaban detrás de, de su figura, sí. la unificación de Haití. Y entonces, como se produce la unificación de Haití, era necesario que a esos militares negros del norte se les garantizara tierras. ¿Y dónde estaban esas tierras? En Haití no, no. porque ya Haití lo habían devastado. Sí. Ya a Haití le habían, le habían cortado toda la caoba que se le pudo cortar. De hecho, a esta fecha que estamos hablando sobre estos temas, apenas alcanza o tiene Haití el 9% de su vegetación. De, de su vegetación. De masa boscosa. De masa boscosa. Y, de, y de ríos. Y para los fines estadísticos, de ninguna sociedad se sostiene. Sin agua. Sin agua y sin esa masa boscosa que le garantice. No, el agua. y mucha gente. no entonces Son más de 10 millones de habitantes. Y solamente, metianos. y solo, y sobre todo con un cara y con una eh, proclive a la depredación. Bueno, porque Haití hace tiempo. Y eso tiene, es decir, que es inviable desde más de hace 60 años, eh, eh, en más de 100 sabes, años. Pero bueno, tú sabes desde dónde viene la inviabilidad de Haití. Y mucha gente no, no quiere logra decir Cuando Pedro, cuando Boyer se comprometió a pagarle la indemnización a Francia para que aceptara la independencia, que fue en gran medida lo que lo puso a chocar con esos sectores ateros y liberales de la República Dominicana, porque él quiso grabar al pueblo dominicano, lo que fue el pueblo dominicano, sí. después de la independencia, con impuestos precisamente para, desde esa exacción, poder cumplir con el compromiso que había contraído con los franceses. Y desde ahí, aunque mucha gente no lo crea, Viene vino la inviabilidad situación. de Haití, además. Y, es, y mira dónde, está, y mira dónde estamos. Pero volviendo a Pedro Santana, es, es bueno que principalmente la población joven sepa... Que nosotros los que <coughs> hemos estudiado historia y yo en mi caso particular la enseñé por muchos años y que conocemos un poquito de los métodos que son más científicos a la hora de desentrañar o de explicar los fenómenos, eh, llamamos eh, conocemos de algo que se llama historia oficial que es la historia que por, por, por sobre todas las cosas procura, aun cuando tenga que distorsionar la misma historia a los fines de apuntalar determinados intereses políticos desde el Estado, entonces hay cosas que se distorsionan. Por ejemplo, el heroísmo de Pedro Santana eh, hay que verlo y analizarlo de hay manera aporte, crítica. Ahora que vas a entrar a, en esa etapa, hay, es aporte, claro. hay aportes eh, militares en Pedro Santana que fueron importantes eh, eh, en su figura e eh, idealizada en el orden de, de, su, de su arrojo, como yo bueno, dije. Bueno, mira, antes. tú sabes que tanto tú como yo y cualquier mortal, uh -huh. si no podemos someter o ponerle como le puso San Miguel el pie en el pescuezo al diablo uh -huh. y con esa espada le dijo, si te para, sí. tú sabes lo que te pasa. Entonces, así es que tiene que hacer el ser humano con lo que mucha gente llama los demonios que llevamos dentro. Sí. Que en psicología eso se le llama características psicológicas negativas sí. y que permanentemente atentan contra el equilibrio y contra el bien accionario actuar de los hombres y de las mujeres eso está presente en todos nosotros solo la educación y la fuerza que se construye desde ella es capaz de uno someter a raya esos impulsos pedro santana era megalómano era un tipo que creía en el culto a la personalidad él pensaba que él era un ser especial como pensaba Donald Trump, y como pensaban todos los que tienen tradición de dictador en el mundo. Incluso hay un, hay un psicólogo que ya murió, que se llamaba Erich Fromm, sí. ¿verdad? Sí. Que trabajó mucho la parte vinculada con la economía y la sociedad y la psicología. Incluso era psicoanalista, pero sí. él creó una tendencia. Que dijo que una de las características fundamentales de los dictadores es que se creen grandes. En una palabra, la mayoría de los dictadores son narcisistas. Es decir, gente que se sobrevalora, que se sobreestima, que quiere estar cerca de Dios, cree estar cerca de Dios. Y como cree estar cerca de Dios, él cree que lo que él diga o lo que él piensa es indiscutible. Sin dudas que ese componente de la personalidad y del temperamento colérico, de Pedro Santana se le adhirió ese otro elemento y de alguna manera eso conformó la personalidad de él. Entonces, yo quiero que tú sepas una cosa. Sí. En el 1855 Pedro Santana obligó al Congreso, ¿tú sabes qué? A que le diera potestad el Congreso legislara para que le permitieran depredar a la isla Saona. Para él, todo ese dinero, toda esa caoba que había en la isla Saona, exportarla. Para él extraer pingües beneficio. ¿Y tú sabes por qué eso no duró más? Porque fue derrocado en el 1856. No olvide que el heroísmo que se ha vendido de Pedro Santana está en entredicho por una razón. No, fue, no es que él bueno, no era lo era. Bueno, aguerrido, era aguerrido atrevido, atrevido, ahora. atrevido. Sí, lo era. Yo, yo lo reconozco. Pero sí. hay una parte que precisamente... ¿Cómo lo encajamos para el 27 de febrero? Cuando lo metemos, cuando lo metemos a la balanza. No, y en la balanza y encajarlo como, como visible, como actor visible sí, el sí. 27 de febrero del año 1844. Pues mira, eh, el que ha seguido un poquito la historia dominicana sabe que Pedro Santana no estaba en la puerta del conde. No. ¿Verdad que no? Pedro Santana había proclamado al llano, y al propio Seibo, probablemente. Porque desde allá, fue que de alguna manera, pensando en el ejército que él tenía, que tenía muchísimos peones, porque eso hay que decirlo también. Sí, y lo armó. Y esa, no, él lo tenía armado ya. Porque <risa> ya ya el plan, ya la alianza política se había, se había soldado. Ahí se, entre convertía, ahí se convertía él definitivamente en general. No, no que era general prácticamente. Porque cuando, cuando Celestino le planteó a su hermano Ramón, era como coronel que iba a entrar de la guardia. Entonces, decíamos, Para el hombre. Que se me en temas militares. Claro, porque y poder tenían tener peones. Un, un grupo de, de hombres al momento que se necesitaba. Tenían peones, sí. eran caciques, eran hacendados. Y los peones eran poco menos que esclavos, o así se sentían. O sea, estaban psicológicamente, cercano, psicológicamente dispuestos a servir, sí, sí, sí. a servir a cualquier precio al, al, al amo. Pues mira, en ese momento yo lo que quiero que ya tú estés entrando en, en calor con, con, para poder <risa> definir sí. qué fue lo que hizo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Y cuando regresemos, empezamos con el tema para ya darle el carácter, porque luego entonces sí, tendremos porque... que hablar sobre el Santana Presidente. Sí, el Santana Presidente y el Santana. Eh, como dice Santiago Castro Ventura mm. Un médico amante de la historia sí. Que incluso es de la Academia Dominicana de la Historia sí. de, de número sí. eh, Escribió un libro que se llama Duarte en la Proa de la Historia ya. Donde él ahí en ese libro Hace una valoración De la conducta de Santana Precisamente después de la batalla Del 19 de marzo Bien pues señores qué interesante conversación con el, el profesor Francisco Tabar y cuánto hemos, cuánto hemos aprendido en este trayecto preparado por Telenor, honor y gloria a Telenor ¿eh? en el mes de la patria. Regresamos en breve para darle continuidad a tan interesante tema sobre la vida de Pedro Santana, sus aportes y también los dolores que nos trajo como, como presidente en algún momento. Gracias amables televidentes, estamos en este mes de la patria llevando a cabo una serie de entrevistas y eh, coloquios conversando con historiadores de nuestra ciudad en este caso con el profesor de historia Francisco Tavares él nos está detallando, nos está relatando y de forma, en cierta forma ha hecho ciertas arqueologías que yo desconocía y me ha enseñado algunos puntos de Pedro Santana y creo que ustedes también lo deben aprovechar. Habíamos quedado ya en la etapa que nos interesaba conocer. Que él descolla, empieza a descollar. A descollar. Y como su figura militar. Y, y figura militar. Vinculado con el heroísmo. Con el heroísmo, porque ya estamos hablando del 27 de, de, de febrero, febrero de 1844. Y cómo eh, se da esa situación de Pedro Santana y su llegada aquí. A la, bueno, a, a la capital. Eh, Pedro Santana, como ya dije en el otro segmento, no estaba en la puerta del Conde. Naturalmente, tenía todo arreglado para que, con todos sus peones, armados de machetes, mulos y caballos que disponía, pues estar a disposición de la Junta Central Gubernativa. Inmediatamente se produce la Independencia Nacional, que los conservadores y ateros se alzan con el poder, con el control de la Junta. Hubo un forcejeo político entre los de pensamiento liberal, trinitario y ese sector reaccionario conservador. E incluso cuando Pedro Santana fue declarado por la misma Junta Central Gubernativa como responsable del ejército del sur y lo envió para esa zona en conocimiento de que los haitianos Estaban de una vez armando un ejército para tratar de retomar la parte este. Y cuando se produce, tú sabes que la primera, el primer, la primera escaramuza que se produjo fue la Fuente del Rodeo. ¿La Fuente? Eh, una batalla, una escaramuza que se fue en un lugar cerca de Neiva que se llama la Fuente del Rodeo. Yeah, sí. Eso fue el día 13 de marzo. El día 13 de marzo. Después se produjo otra escaramuza, ¿verdad? Que fue la de la Icotea. Sí. Eh, Fueron especies como de preámbulo sí. a lo que fue la gran batalla del 19 de marzo. Nadie duda de que Santana estuvo ahí defendiendo el territorio ya dominicano de la embestida haitiana el 19 de marzo. Sin embargo... Sin embargo, de manera desde el punto de vista de la estrategia militar y a partir de los resultados militares de la campaña del 19 de marzo en Asua, sí. entonces Santana decide retirar su ejército de Tabanabuey y no perseguir, liquidar a las columnas haitianas que habían invadido el territorio. Entonces, por eso es que en medio de esa actitud eh, pudiéramos decir, inconsistente de Pedro Santana en el plano militar y también en el plano, pudiéramos decir, hasta ideológico patriótico, es que entonces Duarte se decide y le pide a la Junta Central Gubernativa que lo envíe a él a reforzar a Santana. Y cuando Duarte llega allá, que le dice, no, vamos a perseguir al agresor, vamos a liquidarlo para que, liquidándolo, entonces no demos oportunidad de que ellos se recompongan o se reagrupen, en una palabra, derrotarlo. Entonces Santana lo que hace es que resiste esa propuesta de Duarte y se produce eh, la confrontación entre ellos. Y entonces Santana, en lugar de seguir defendiendo el punto o el territorio, el bastión que representaba a su y pudiéramos decir, sí. entonces viene para Santo Domingo, a intimidar. Con su a, ejército. Con su ejército. Yo soy, el que, yo soy el que manda, yo soy el hombre que por mí es que... O sea, eso habla de lo que ya dije al principio, de un temperamento y de una personalidad narcisista y megalómana en el plano de lo que es la conceptualización o definición psicológica, el perfil psicológico del sujeto en Yo este diría caso. Yo que desde ese, desde ese momento se... Entonces, se el, ese fue el momento en que Santana... Que, fa que, que falseó. ¿no? Y, y, y que de alguna y, manera... Y sí. la, la, la respuesta de, de, del ideólogo de la, de la independencia. Y por eso es que está separación. cuestionado el heroísmo en el que se subió Pedro Santana para apuntalar sus intereses como sector de clase. ¿Verdad? Ya lo veía como una amenaza, Eduardo. Bueno. Porque he, he con, tú has oído hablar de la envidia, ¿verdad? Sí. Eso es una... La envidia es un defecto de carácter que es típico de gente que no ha crecido personalmente hablando. Entonces, probablemente Pedro Santana envidiara a Duarte por, haber, por ver aquel desenvolvimiento, aquel temple, aquella clase. Y, Aquella y manera puntos, de comunicar. Y en todos los puntos tener ¿Eh? adeptos del país. Entonces. O de la isla. Sí, además de los intereses derivados de lo que es la representación social sí. y económico de ambos, en el plano de lo estrictamente personal también habían diferencias. Sí. Porque ya dije, la clase no se compra. No. La educación, las habilidades, las destrezas, las competencias. El ser humano la construye en un proceso sistemático de cultivo de sus facultades cognitivas. Entonces, y Pedro Santana no tenía esta tradición. Entonces, Duarte sí. En ese trayecto que se dan todas estas cosas. O esta sea, situación. lo que yo quiero decir, lo que yo quiero que la gente joven de ahora, sí. y el que me está viendo, el que no está viendo, entienda: que esa actitud de titubeo de Pedro Santana después de haber alcanzado aquel resonante triunfo el 19 de marzo de no perseguir, como fue instruido, al ejército en demandada haitiano, es lo que de alguna manera compromete, compromete el mal fundado heroísmo del que se habla tanto. Sí. Para precisamente incluso Joaquín Balaguer exaltarlo, como fue exaltado, el, al punto de igualarlo esto al Patricio y llevarlo el, al Panteo Nacional. En el 17, en y el quiero 1978, apuntar una cosa también, dímelo, estimado amigo Francis. Dígame y televidentes exquisitos televidentes que están en sintonía con nosotros Pedro Santana por lo mismo que estoy diciendo y por la traición que perpetró contra la república eh, prácticamente cayó en desgracia después de que murió el 14 de junio de 1864 y después de haberse definido como un asesino, porque mató a María Trinidad Sánchez y al hermano de, ma, y al tío de ellos, el hermano ma, Sánchez. Mató de Francisco. Al Patricio. Mató a, a, a Roberto Duvergier. Sí, a los hermanos. A los hermanos eh, eh, eh, Pueyo. Pueyo. A Gabino y a José Joaquín. Sí. José Joaquín, héroe de la batalla de la Estrelleta. En el 1845, en septiembre de 1845, sí. mató a, a, Sánchez. a Sánchez, fusiló a Sánchez en el 1861, en el cercado. O sea, era un asesino. Mató al hijo. ¿Eh? Sí. Entonces, persiguió a los trinitarios, los expulsó del país. Es más, no mató a Duarte, porque, porque Duarte no se dejó. Exactamente. Entonces, lo primero es que está en entredicho el heroísmo de un asesino. Yeah. Porque un héroe o una gente verdaderamente guapa, heroica, que está dispuesto a batirse con el enemigo en cualquier escenario, de matar gente a sangre fría no, no. Y, de hacer, y de hacer... Lucha en buena ley. Exactamente. Lista. Fue un asesino. Fue un traidor. Sí, pues mataba a Mansalva. Ah, no. fue un traidor además porque eh, Pedro Santana quiso entregarle el territorio nacional primero que a España, a Estados Unidos. Es más, cuando era presidente, ¿qué aportes, eh, eh, cuáles fueron, eh, en acciones realizó Pedro Santana en el plano político, social y económico? ¿Cuál es, ¿Qué aporte generó a la República? Bueno, si yo digo que Pedro Santana eh, no hizo nada o no hizo nada de aporte, a la recién ganada república, yo no, tal vez no sería todo el objetivo que necesita ser un historiador cuando habla de historia. ¿Qué elemento positivo pudiéramos decir que aportó Pedro Santana? Bueno, que desde el aura militar, que el pueblo le reconoció, porque eso fue desde la historia oficial, fue manipulada, pero eso estuvo ahí presente en el imaginario del pueblo. Bueno, que logró de alguna manera eh, generar cierto nivel de hegemonía política su figura para que la independencia aún a duras penas se mantuviera ahora siendo presidente sí, siendo presidente la primera presidencia fue dictador porque amedrentó al Congreso para que colocara el artículo 210 y entonces gobernar de manera dictatorial eso fue malo pero también fue malo que él eh, emitiera papel moneda sin respaldo sí tú ves que es una manera de ser ladrón porque después, ese dinero fuerte, de Doblón, él. ¿te acuerdas del Doblón? Sí. Eso lo acaparó él, igual que hizo Baez, con la famosa cosecha de tabaco. Entonces, Entonces ¿qué presentaba Pedro eh, Santava claro, y Buenaventura Bae en el periodo histórico conocido como la Primera no, República? ellos se igualan los dos. ¿Cómo? Hay un componente. ¿Y es sí. donde? Porque hay uno que no. sí era educado. Está bien, pero eso no y, lo, tenía eh, Y tenía academia. En, en los métodos para dirigir la República. Tenía academia. Sí, pero, pero no importa. Hay gente que es oh. educada y es un malvado. Hay gente que... Lo es, vimos recientemente. Ah, sí, hay gente que es hasta inteligente, pero es malvado. Sí, tiene. Han asumido la maldad como elemento que orienta su vida. Entonces, ¿dónde se igualan Pedro Santana y Buenaventura Báez? En que fueron anexionistas los dos. los dos. En que nunca creyeron verdaderamente en el proyecto nacional. ¿En que se igualaron Pedro Santana y Baje? En que eran tramposos, ladrones, mm. corruptos. ¿Mm? Y naturalmente eran desleales. ¿Desleales frente a qué? Desle desleales frente al interés nacional y al ideal nacional de mantener nuestra república... Libre de toda potencia extranjera. Entonces, ¿en qué se diferencian, bueno? De que aquel, el Buenaventura Bay, teniendo, como tú dices, más inteligencia porque tenía más clase, más escuela. Sí. Era una persona que, metodológicamente hablando, operaba distinto a Santana. Solo un matiz. Solo ese matiz es lo que podemos hablar de diferencia entre Santana y Baez. Sin embargo, Pedro Santana, hay que decirlo también, gobernó en el periodo de la Primera República, un periodo particularmente agreste, por razones que todo el mundo sabe y que son entendibles. ¿Cuáles? Inmediatamente las fuerzas productivas, la fuerza de trabajo, la que producía la riqueza con su trabajo, los campesinos y los pequeños eh, obreros y técnicos talabarteros de las ciudades, tuvieron que empeñar las armas. ¿Para qué? Para defender la integridad del territorio nacional frente a las constantes agresiones haitianas. Y eso obviamente hizo mucho daño a la economía de la República Dominicana, que obviamente era una economía fundamentalmente agrícola y casi auténtica. ¿Merece Santana estar en el Panteón Nacional? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque él fue un traidor. O sea, no practicó la lealtad. Y una persona que no practica la lealtad con una causa, que en este caso era la causa de mantener a la República Dominicana libre, independiente y soberana. Una persona que no, mant no se mantuviese leal al amigo y al compañero que estuvo con él, Animando un propósito o un interés, en este caso está personal, no puede ser catalogado de un héroe. Y por tanto, solamente los héroes, solamente las personas que han estado, que tuvieron animado en su vida por intereses y principios altruistas, por verdaderos intereses y valores patrióticos, por verdaderos intereses vinculados con la justicia, con la libertad y con el bienestar colectivo de un pueblo, Merece estar, merece ser exaltado, como lo fue exaltado Duarte y el mismo Luperón. Y entonces yo me pregunto, yo te pregunto, y le pregunto al pueblo dominicano, ¿se comportaron igual? Pedro Santana, Buenaventura Báez, Duarte Luperón, Juan no. Bos, Manolo, no. Camaño. ¿Mm? No. Ulises Francisco es para allá, pero Francisco no, a cómo esos sujetos se comportaron claro que no, ya yo hablé y esto hay que tenerlo en cuenta, que él puso al congreso a que le dieran facultad para ir a explotar la isla Saona, deforestarla, depredarla vender toda la caoba y coger los cuartos de esa venta y no lo, no. no lo logró porque lo tumbaron en el 1856 y mira la cosa de la historia, hoy precisamente 15 de febrero la efeméride registra que se inició el segundo periodo de Santana, en el marco de la primera república. Que fue un... vo volvió de forma introspectiva, de roca, y se y instala ahí. Sí, pero entonces se va, eh, va y viene, porque tú has oído mencionar, tú has oído mencionar, eh, eso no se, se menciona mucho en la historia, la matrícula de Segovia. No. Segovia, Antonio Segovia fue un cónsul español que vino aquí a tratar en representación de España a hacerle la vida difícil a Santana. Porque Santana quería anexar a la República Dominicana a los Estados Unidos. Los españoles no querían. Y entonces, va que se encontraba en San Tomás, ¿eh? fue animado por Segovia. Y todo lo que perseguía a Santana, él le daba matrícula a la nacionalidad española y entonces lo detenía. Ese Antonio Segovia vino precisamente a combatir a Santana terminó ayudando a que Báez lo derrocara y entonces Báez vino, pero después cuando hizo el fraude Báez de tabaqueros con los productores de tabaco del 57 sí. que produjo la revolución del 57 contra Báez entonces los tabaqueros del norte entendieron que el hombre que tenía que dirigir otra vez la república era Santana y lo trajeron en un vellocino de oro del, del destierro bien Gracias. Interesante. Hemos concluido este, este conversatorio sobre la vida de Santana. Saca usted entonces sus conclusiones y aprendamos un poquito de la historia para no repetir esos episodios funestos de la vida del pueblo dominicano. Agradecerle a ustedes una vez más su atención en este trayecto por el, en el Mes de la Patria Honor y gloria a Telenor, un trabajo de cada día de la producción, agradecer a la producción y a toda la empresa por este esfuerzo y que la gente nos dice en las calles que le ha gustado, que le gusta y que está aprendiendo mucho. Gracias a usted, profesor Tavares, por... Bueno, gracias aquí. a Yeryan, que es el hombre que está, verdad, con su equipo, verdad, que está Jorge, y está un joven amigo mío que siempre es colaborador. Eh, por este trabajo interesante que, que tiene un impacto en una cuestión clave de la educación dominicana sí. porque sin historia no hay nada no. sobre la tierra no lo olvidemos y entonces que me den la oportunidad esta empresa y quienes están produciendo esto de que nosotros nos comuniquemos con la juventud y con la población franco-macorizana para mí es definitivamente un gusto y un placer bueno, gracias a todos y será en otra ocasión que nos reencontremos en este mes de la patria en honor y gloria a Telenor. Muchas gracias.